Soy Arsenio Moya, pertenezco a la etnia de Guaunán. Nuestro grupo es Huarqui, elaboramos de la palma huérregue, tejidos a manos. Elaboramos jarrones, bandejas, pulseras, aretes. Lo esperamos al mercado artesanal Caustros en Las Aguas, en Bogotá. Del 12 al 15 de septiembre lo esperamos.